Nosotros somos garantes de la dignidad, los derechos de las personas y así se le van a preservar, así se le van a proteger. A partir del momento, de este momento el que dará en nuestras manos a través de la Dirección de Investigaciones Criminales obviamente le van a interrogar, le van a preguntar por los casos en que estaba siendo buscado eh, para ser puesto a disposición de la justicia a través del magistrado, procurador fiscal eh, de acá de la provincia de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 de acá de la provincia